La facultad de enfermería, la UNAM, para mí, en sentido personal, es muy importante que tengamos la posibilidad de estudiar esta carrera, que es muy linda, de manera gratuita, ya que no todo el mundo cuenta con los recursos económicos para realizar una carrera universitaria. Y es muy importante tener esta posibilidad en misiones.